Informate en ecomedios.com seguimos en Twitter, arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes. 18 3 minutos. Acá estamos entre ustedes y nosotros. El programa de Jorge Enríquez. Y el doctor Enríquez, como ya les conté la semana pasada, está recorriendo varias, varias universidades donde está dando clases. Ya les conté que estuvo en París, que ha estado en Barcelona, en Madrid. Pero ahora lo tenemos telefónicamente con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, querida Luján. Bueno, contanos dónde estás. En este momento me encuentro en Madrid justamente con algunos profesores, los doctores eh, Boucherí, Areces, eh, eh, Círica, eh dando unas clases en una diplomatura internacional vinculadas con, por ejemplo, en el caso del doctor Areces, con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, que realmente ha dado una clase muy importante en el día de la fecha, con, eh, mostrando los avances que se han producido en la, el Servicio Penitenciario bonaerense, y que en muchos casos es muy semejante lo que él ha venido acá es justamente a ver el modelo de Cataluña. Sí. El modelo de Cataluña, la verdad que por el grado de de reincidencia que existe es muy muy bueno, así que que grado de reincidencia obviamente negativamente existe. Claro, claro. Y el doctor Bouchery, el doctor Sirica, bueno, ellos han hablado sobre el dolor eventual, que es una de las preocupaciones que más grandes hoy tienen en, hoy tenemos en la Argentina y además el tema de lo que es el femicidio. Y con esas cuestiones que a veces rozan límites que pueden llegar. A la extorsión. Eh, así que igual en el tema mío se vincula con algo que hoy en Argentina está muy a raíz de juicio político los ministros de la corte, este circo que se ha instrumentado esa excursión de pesca, como decimos nosotros, se vincula justamente con el doble estándar que existe en materia de derechos, de, de, perdón, de delitos de humanidad y de delitos del terrorismo seca. Entonces uno advierte que el juicio político es en algunos casos como el caso del doctor Rosenberg se vincula justamente con el tema de los contenidos de la sentencia. Y bueno, esto es un tema realmente que es preocupante. Y hay gente acá en Europa que no hay ese doble estándar porque la preocupación por combatir el terrorismo es muy grande. Pensemos en la ETA, pensemos en el IRA, pensemos en la Brigada, Brigada Roja. Sí, que ahí están que recrudeciendo los... en este último tiempo, ¿no? O sea, sí, Jorge porque era, ¿Cómo, cómo? como que están recrudeciendo en este último tiempo, como que habían estado bajo un manto de tranquilidad y re, han reaparecido en este último tiempo, sobre todo el IRA. Sí, exactamente, muy, muy atinado tu comentario, María Luján, y después, bueno, tenemos el tema que se vincula con el tema de lo que está ocurriendo en Francia en estos momentos en París, que también es muy preocupante porque... Los hechos se eh, revelan un enorme vandalismo. Eh, pasó lo mismo en, en Barcelona en estos días, justamente el primero de mayo, el Día del Trabajador, en Barcelona se celebró de una manera bastante violenta, con rotura de instalaciones de importantes negocios de eh, reconocimiento internacional y atentados que hubo, que evidentemente revelan que el clima este, de violencia no es privativo, exclusivamente de la Argentina, sino que en otras actitudes también se, se da. Obviamente el marco acá es mucho, es totalmente diferente porque estamos en un marco de respeto por las instituciones, estamos en un marco de una inflación que, que está muy muy lejana al, a, un, a los dos dígitos y por supuesto también en una estabilidad institucional de la cual los argentinos lamentablemente no gozamos porque, eh, bueno, afortunadamente las instituciones Sí, hoy están funcionando, pero no tenemos la, la, la estabilidad que nos mereceríamos a partir de este, repito, juicio a la Corte, que evidentemente es este, una, como decía, una un circo, una excursión de pesca, algo que realmente se busca con un criterio absolutamente de, de, de ver a dónde lo puedo, hablando en un lenguaje vulgar, a dónde lo puedo buscar alguno. Entonces, así estoy viendo cómo puedo y por eso también se vincula esto con el contenido de los fallos. Claro, claro. No realmente esto ¿Hola? sí me recibís bien. Ahora sí. <coughs> Bueno, ah, bueno, perfecto. Bueno, se entendió perfecto, te escuchamos perfecto, y mm, fundamentalmente eh, calculo que donde la institucionalidad hola, la, hola. es tan respetada en Europa, eh, tener eh, parámetros como los de la Argentina debe de ser un tanto preocupante, ¿no?, para bueno, él. Sí, lo que nosotros advertimos es que lo que encontramos en distintos lados es encontramos en distintos lados que todavía hay un respeto muy grande a todo lo que hace a las instituciones a la, a la, a la, al aspecto cultural argentino o sea, nosotros nos valoran muchísimo desde el punto de vista de nuestra cultura todavía eso ocurre de los profesores, los que estaba nombrando yo recién uh -huh. los tres profesores que los hice mención, que están muy acreditados internacionalmente y bueno, y en ese sentido me parece que Todavía hay una enorme receta intelectual hacia la Argentina. Ocurre que esto mismo eh, esperemos que se pueda mantener en el tiempo porque mientras que siga decayendo nuestros niveles culturales, nuestros niveles sociales, eh, económicos, esto me parece que va a, a medrar en contra de lo que en Europa opinan de nosotros, que afortunadamente vuelvo a repetir, nos valoran muchísimo en cuanto al tema intelectual, en cuanto al tema cultural, en cuanto al uh -huh. tema académico. Uh -huh. Bueno, eh, Jorge, vos sabés que en estos momentos estamos en comunicación con el ingeniero Emilio Apud, que fue ex secretario de Energía. Este Y realmente lo, las perspectivas que se ven a futuro, sobre todo para el verano, tiene que ver con futuros cortes de luz, eh, también con la grave situación energética que, que estamos padeciendo. Y lo tenemos aquí entre nosotros. Ingeniero Apud, muy buenas tardes, Jorge. Jorge Enríquez está eh, comunicado con nosotros y bueno, quería consultarlo. Bueno, vemos si mejoramos la con Jorge, si mejoramos la comunicación. Vamos a seguir con el ingeniero Apud y eh, fundamentalmente la preocupación tiene que ver porque ahora, eh, ingeniero, vienen lo que son las tarifas que van a estar muchísimo más caras que lo que se venía pagando por un lado y por otro lado la crisis que estamos también padeciendo eh, que usted ya augura que el próximo verano va a ser eh, el de los cortes de luz eh, más importantes acá en la Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esto y cómo cree que qué es lo que pasa por el, lo cual van a seguir los cortes de luz? De manera bueno, los que más van a verse afectados por eh, el aumento o el sinceramiento tarifario, o sea, que van a pagar la tarifa de equilibrio, eh, es aproximadamente un 35 o 40% de los usuarios. El resto no. El resto va a seguir pagando precios, yo diría, irrisorios en relación a los que eh, cuesta la energía en cualquier país vecino. Eh, y eso es bueno, porque la la idea del gobierno de, este, bueno, eh, los ricos son los que tienen que pagar, como si el que consume más de 400 kilovatios hora fuera, fuera rico, ¿no? Y entonces eh, se hacen las cosas al revés, acá en realidad eh, van a quedar unos subsidios muy importantes, primero porque es un tercio de la población que va a pagar este, la tarifa plena, el otro tercio va a pagar un 50%, digamos, de lo que es la tarifa plena. Este, y además esos subsidios no cubren este, inversiones. Entonces eh, el próximo gobierno va a heredar una situación bastante difícil por más que un tercio o un poco más de un tercio de la población eh, haga el sacrificio de pagar la, la, la tarifa plena. Acá lo que habría que hacer es eh, eso de la segmentación en tres eh, grupos que es la que está vigente, que es el, el grupo 1, los que tienen poder pues, adquisitivo alto, los del grupo 2, los que no lo tienen y que tienen subsidio social, digamos, tarifa social, y los del de, segmento 3, que son los que eh, si consumen arriba de 400, tienen que pagar pleno, y si y tienen cuatro, eh, abajo de 400, pagan este, muchísimo menos. Reemplazar esa segmentación por otra que eh, pueda identificar bien con datos que hay en anse que hay en, en la parte de jubilación que hay en, en trabajo etcétera definir cuál es el segmento de la forma nunca va a ser perfecto pero de la forma más aproximadamente aproximada posible eh, que en realidad no está en condiciones de pagar la tarifa plena y a ese grupo de la población darle eh, gratis eh, por ejemplo, un mínimo de 80 metros cúbicos por día o 100 kilovatios hora, eh, perdón, un metro, eh, 80 metros cúbicos por mes o 100 kilovatios hora por mes o algunas cosas así que habría que definirlo y el tesoro a través del ANSES o a través de qué sé yo acción social o lo que sea se lo da al usuario, pero el sector energético no tiene que tener eh, más sobre sus espaldas ningún subsidio, la tarifa tiene que ser plena entonces ahí eh, después viene la segunda parte, que es cómo se recupera la eh, calidad del servicio, dado que hace tres cuatro años que no se invierte. Claro. No. ¿Por qué no se invierte? Bueno, porque no le dan el dinero a las empresas para que inviertan. ¿Pero qué dinero sería ah, sería ah, el tema de las tarifas? Tendríamos que mejorar las tarifas. Al mejorar estas tarifas las tenemos que acercar al dólar y sabemos que el dólar real no tiene nada que ver con el dólar oficial. Eso es una parte, pero lo que hay que saber es que la tarifa plena o la tarifa de equilibrio, una parte la paga el usuario. Hoy puede ser un 40% y el, el resto no la paga todo el, el Estado a través del subsidio, sino que paga, digamos, el 40%, ¿no? Y el resto eh, no lo paga nadie, es decir, lo, lo pagamos nosotros en detrimento de la calidad del servicio, porque esa parte sería la necesaria para invertir. Entonces, eh, ahora se va a actualizar, se va a bajar un poco el subsidio, muy poco, pero no se ha resuelto todavía cómo se hace para invertir, porque, fíjese, la tarifa de equilibrio es lo que cuesta la energía, sí, que tiene que agregarse el transporte, los impuestos, la distribución, la ganancia de las empresas, etc., eso sería tarifa de equilibrio. Pero lo que cuesta la energía hoy es alto. No es una... una claro, es, sí. Eh, o sea, hablamos del precio, de que es alto. Es alto en función de los ingresos que tenemos, que son eh, muchísimo menores de los que deberíamos tener. Por un lado, en función de los precios relativos que hay también, ¿no? No, pero, pero es alto también por la falta de inversión. Claro. Eh, cuando usted tiene un auto viejo, le consume más nafta. Obvio. ¿no? obvio. Entonces, cuando, cuando hay un parque de generación que ya está obsoleto... Bueno, no produce con la misma eficiencia, tiene mayores costos de combustible, de operación, de mantenimiento, etc. Sí, Entonces, ¿lo, tenemos, lo pudimos retomar a Jorge Enríquez, ahí lo tenemos en línea. Este, bueno, estamos con el ingeniero Apute, decía Jorge, eh, no sé eh, si querés saludarlo. No, sí, desde luego que lo quiero saludar porque la verdad que es una de las, de las mentes más claras que hay en todo el tema energético, él forma parte de este famoso club, para llamarlo así, de secretarios de energía, que más allá de las diferencias políticas que pudieran existir entre ellos, hay denominadores comunes que se basan en algo tan simple como puede ser el sentido común. Eh, en, ese, en esa dirección me parece que lo que ha dicho lo comparto plenamente, justamente yo ahora que estoy en Madrid, he sido 32 grados en este momento y le preguntaba a la gente porque se avicina un verano muy duro de temperaturas superiores a los 40 grados el mes próximo, el mes de junio. Entonces, nosotros les comentábamos que en la Argentina, perdón, habíamos tenido temperaturas también tan altas, pero encima esto grabado por los cortes de luz. Afortunadamente, ellos dicen que los cortes de luz no existieron ni en el verano tórrido que pasaron anteriormente, y se visualiza que pueden suceder. Y eso que están... Con un problema muy serio a partir de todos los problemas energéticos que la guerra, la emisión salvaje de Rusia a Ucrania, ha generado. Lo que yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio, además por la por la solidez que tiene en el conocimiento de este tema. Pero siempre me he preguntado lo mismo. La tarifa social, desde luego, que es necesaria. Pero también en este, en, este, en estos casos, también yo diría que estamos de acuerdo porque uno tiene que buscar un equilibrio en la sociedad. Pero también el hecho de que haya gente que sé, porque hoy no tenemos una sociedad que hay una clase alta y una clase media potente, una clase media grande y voluminosa como teníamos antes, sino que hoy en día, eh, bueno, hay mucha gente que tiene dificultades para poder pagar los servicios y en consecuencia ahorran con un menor consumo. Yo creo que a veces cuando a la gente se le da las cosas y que no se dice total, porque qué nos pasó todo todos esto?, cuando nosotros estamos subsidiadas, nosotros dejamos todas las luces de nuestra casa prendidas, el aire acondicionado, la calefacción. Y yo cuando explicar uno era un hogar de clase media acomodada. Sin embargo, mi vieja me vivía persiguiendo para apagar la luz y me decía: No, hoy no se prende la estufa. ¿Por qué? Porque se consume mucho. Pónganse un pullover a mí y a mis hermanos, a mi hermana, de toda la familia, ¿no? Pónganse un pullover. Me parece que en algunos sectores. Eh, como esto es subsidiado, es que bueno, viva la PEPA, pero terminan consumiendo mucho menos que nosotros. Eso me parece que es un tema que la segmentación podría, a partir de, de una segmentación acorde, podríamos eh, se podría solucionar o por lo menos morigerar esto. Así es, Jorge, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Muy bien, yo creo, bien, creo que, yo creo que, yo creo que el, el tema es ese: está habiendo un cambio cultural, la gente se está dando cuenta que no se puede. Eh, tener un servicio de energía, ya sea eléctrico, gas eh, o incluso los combustibles en algún momento, si no se paga lo que cuesta, ¿no? A la, a la larga, eso va en detrimento de la calidad. Vos hablabas de España. En España eh, hay, eh, primero, una tarifa mucho más alta que la nuestra y, segundo, esa, esa tarifa tiene algo de subsidio. Es decir, el gobierno español subsidia para promover las energías renovables, qué sé yo pero cierra la ecuación, no es como acá que dicen congelo la tarifa y le voy a dar algo en lo que me parezca a mí a las empresas para que puedan seguir tirando eso es muy poco serio, eh, hay que hacer bien los números, eh, con esta política que lamentablemente no no se aprendió, el kirchnerismo no aprendió después de tres gestiones de, de gobierno no este en, en el cuarto repite los mismos errores, congela ...de una forma irresponsable y demagógica... sí, ...y eso es lo que tiene que entender la, la, la gente... ...entonces el sacrificio tiene va a tener que ser mayor... ...y me parece que Massa... ...apremiado por el Fondo Monetario... ...tiene que hacer los ajustes que hagan falta... ...en el sector energético... ...para que no caiga todo sobre las espaldas... ...del próximo gobierno... ...que va a tener un costo político alto... ...por la fiesta que hicieron ellos... ...y por la irresponsabilidad de ellos... ...ellos se tienen que hacer cargo del costo político... ...que puede significar acercar... ...la tarifa a la tarifa de equilibrio... ...lo que paga el usuario... ...a la tarifa de equilibrio... ...vos me dirás... ...hay clase media-baja que le va a costar... ...sí, por supuesto... ...es más, va a tener que dejar... ...a, a, a lo mejor este, el cable o eh, el streaming, o este, la velocidad de Internet, o el colegio de los chicos, o lo que sea, pero este, o, eh, la alternativa es que no haya energía, porque el Estado está exhausto y el Estado no puede seguir pagando como hizo el año pasado mil millones de dólares en subsidios energéticos, cuando en realidad tendríamos que tener un superávit en la balanza comercial y tendríamos que tener mejor servicio si se pagara lo que cuesta. Y no hubiera sido mejor que esos mil millones fueran invertidos en lo que son los distintos tipos de energía, como la energía eólica, donde se desbarataron, fueron y se desarmaron los parques eólicos, por lo menos, es lo que ha trascendido, y muchísimas de otras energías que estamos viendo que no están desarrollándose acá, cuando uno va y ve que la energía solar, mismo en España, donde se encuentra en estos momentos Jorge se está desarrollando y sobre todo en la parte del sur de Andalucía, pero de una manera increíble. Eh, o sea, cómo puede ser que nosotros no podamos y lugares mucho más chicos que nosotros sí puedan. Sí, pero tiene una economía mucho más este, sólida este, y nosotros acá no no, no no no podemos hacer ningún tipo de, de subsidio. Ahora. Pero se ha subsidiado 13 mil millones, claro. Esos 13 mil millones de dólares no no es de este, una fuente genuina que decimos no se lo damos a energía y se lo damos a la escuela o se lo damos claro. a hacer rutas o se lo... no porque es emisión. Es, es, es, esos 13 mil millones de dólares son parte de la inflación que tenemos del 7 8 mensual son parte del cepo cambiario del múltiple tipo de cambio es decir la energía está vinculada con toda la macro y este, no no no es una una cosa racional lo que se ha hecho es simplemente eh, improvisar no y, y, y salir al paso y dejar a la gente contenta para que lo voten eso no, no camina más y por suerte creo que la gente se está dando cuenta ahora eh, todo lo que no hagan ellos este gobierno lo va a tener que hacer el próximo y va a ser mayor todavía el mal humor de la gente porque bueno, le, le va a costar lo mismo que, que le pasó a Macri que no lo explicó bien y bueno, no, no, no, no, no se entendió y tuvo un costo político alto. Sí. Pero no hay alternativa, ¿no? Es decir, bueno, está bien, este, no paguen. Si no paguen, nos quedamos sin luz. Es así, eso es lo que hay que claro, a la gente. Entiende. Bueno, Emilio, desde ya, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos est a a explicado esto. Y a Jorge, este, bueno, seguramente lo querés despedir también a Emilio Apuda, al ingeniero Apudo. No, creo que lo que estaba diciendo Emilio es está dando en la clave, o sea, decir a la gente la verdad y decirle que esto no va a salir gratis. Eh, como dicen los los americanos, no hay desayuno gratis, pero yo confío en la gente de nuestro espacio, en la gente de Juntos por el Cambio. Eh, no digo que me gustaría que fuera nuestro secretario de Energía, eh, Emilio Punt, pero porque me pareciera que estoy actuando en demérito de otros, pero me parece que sería un excelentísimo, secretario de Energía, porque aparte tiene un conocimiento brutal del tema. Eh, uno parece mentira cuando está hablando de falta de energía, cuando tenemos en el norte energía solar, en el sur, en las, en las llanuras patagónicas, energía eólica, y estamos pensando así. O ¿Y, sea que, y falta de desarrollo creo, creo en el gas. Permiso, eh, sí, pero aparte hay un permiso social ahora es muy grande, porque la gente se ha dado cuenta que lo, lo que yo decía antes, que la fiesta de alguna manera hay que pagarla, y creo que eso con sentido común diciendo lo que dijo recién Emilio. A lo mejor nosotros como el gobierno nuestro no podemos comunicar bien, pero decimos a de la gente como es, claro, con de, en realidad y teniendo que en el área de energía tengamos un Emilio Apur, y no es que lo estoy promocionando y que me y que arreglé antes del programa decir esto sino que realmente creo que es una persona con una valía realmente muy, muy, de mucho peso. Así que muchísimas gracias Emilio por tu participación. Gracias por el deseo, pero yo ya fui secretario, así que no aspiro a hacerlo otra vez y sí, aportar todo lo bueno, todo que pueda. En eh, la vida siempre una segunda, hay una segunda vuelta, ¿viste? Bueno, a disfrutar España y nos hablamos a tu regreso. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Gracias. Era el ingeniero Emilio Apud. Bueno, Jorge, nosotros ya nos estamos yendo a un corte. Este y seguramente este vas a, cuando vuelvas vas a tener muchísimo para contar. El miércoles que viene si yo quiero estar en Buenos Aires así que un beso enorme no sé quién está con vos en el piso pero un beso enorme a, a todos los que a Horacio, a sí. Gerardo Toda la gente de la radio Bárbaro, te mandamos un abrazo Jorge un y después grande. nos contás todo dale. Estaba muy bien tu hijo y tu hijo estaba bárbaro <risa> sí, Estuvieron en París Tengo una charla excelente con su hijo y tiene, bueno, así como hablaba yo recién de Emilio Apunt la claridad que tiene para expresar todo el tema antártico. tu hijo también, más allá de que ha sido, que está estudiando que tiene una maestría, Tomás muy importante que dice hizo en Bolonia y ahora está en París también y, y, pero lo importante es que no está en la torre de Martín no. sino que tiene sobre la tierra y con un sentido común que es el menos común de los sentidos ¿no? sí, impresionante, te, viste te cachetea, te cachetea con el sentido común Tomás <risa> ¿Viste? es tremendo me parece muy bien y debe ser así un beso, mí, chao. Un beso, chao Jorge, abrazo 18, 27 minutos Bueno, lo tuvimos a Emilia Apud, Jorge Enríquez Que nos estaba contando todo lo que está eh, sucediendo Y aconteciendo en España Las comparaciones Dicen que las comparaciones no son buenas Pero yo creo que sí Porque la, comparando también está el aprendizaje eh, Cuántas veces uno se fija en el compañero Pero para aprender Cuántas veces uno se fija a ver, pues llevémoslo al caso más eh, que puede ser eh, diario, uno va al gimnasio y se fija a ver cómo lo hace la profesora y el compañero, bueno, eso es lo importante porque para poder crecer y para poder avanzar hay que darse cuenta, entonces uno tiene que justamente comparar. Y no estamos en una condición como quisiéramos, pero es lo que hay. Antes de ir a la pausa les cuento que según está trascendiendo periodísticamente, yo no lo he chequeado, pero según trasciende por otros medios de comunicación, eh, hubo un encuentro secreto entre la RETA y la CGT. La CGT que estuvo el lunes Festejando el día del trabajador, o sea, no, sé, no entendí que festejaban, que estaban así, festejando y apoyando al ministro de Economía que recorta los salarios con la inflación, eh, que pone un cepo a las importaciones y a las exportaciones y que eh, tiene un 8% de inflación semanal. No entendí a qué... ¿A qué se hizo una marcha en el día 2? Porque el primero no, porque el Día del Trabajador no vaya a ser que nos esforcemos demasiado. No, Pero más allá de esto, hubo un encuentro secreto entre la RETA y la CGT. Eh, se habló de la reforma laboral la economía, las obras sociales no pueden faltar las obras sociales que es el kit de la cuestión de los sindicatos de estos sindicatos que parece que ahora no les han recortado a los trabajadores el salario con la inflación de masa pero bueno este, esta, eh, es lo que trascendió que ha habido una reunión y que los gremialistas pidieron que les mm, o sea, les paguen el dinero de, la, de las obras sociales, ¿no? el gobierno el gobierno porteño tiene una deuda de alrededor de 600 millones de pesos por los testeos del, de lo que fue el COVID. Así que esta es la preocupación de los sindicatos. Ahora, de los trabajadores y cómo mejorar el tema laboral y que haya más puestos de trabajo, de eso no se habla. 18, 29 minutos, pausa. Enseguida volvemos.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 En tu ciudad, nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. El sábado 13 de mayo de 10 a 13 asesorate con un escribano. Te esperamos en Caballito en la Biblioteca Popular Alvear, Avellaneda 542. También podés proteger tu vivienda sin costo. Seguinos en Instagram, arroba 18 18.32 minutos. Y bueno, eh, estamos ahí con todo lo que tiene que ver con las distintas negociaciones con distintos países para que nos tiren un dólar. O sea, estamos como ese dólar que guardamos en la billetera para ver si nos trae suerte, bueno, acá es más o menos lo mismo. Hay eh, muchísima certidumbre respecto de que Estados Unidos va a avalar un nuevo préstamo del eh, FMI, por otra parte, eh, Lula, en la jornada del encuentro que tuvo con el presidente Fernández, lo que dijo fue que eh, va a ayudar a la Argentina que tiene un cuchillo en la yugular del FMI, internacional, eh, Digamos, como que eh, Cristina, por otro lado, criticando a un exfuncionario del FMI, yo no sé con qué cara le van a ir a pedir plata, pero bueno, esta es cómo se maneja, cómo se maneja la, la política exterior, es cómo se maneja el Ministerio de Economía y los funcionarios, que como hablar es gratis, este, y la responsabilidad pareciera que no se la tiene en cuenta con el perjuicio que nos puede traer a todos los ciudadanos. no Es lamentable, lamentable. Por otra parte, el INDEC cambió la fecha para informar la inflación. Y claro, y la va a cambiar. Y la va a seguir cambiando. ¿Y por qué la va a seguir cambiando? Porque justamente eh, vienen las elecciones. Y claro... Ahí, por la vida del electoral mmm, los números del Indec que dejan muchísimo que desear no solamente de lo que es la inflación sino también yo todavía te, tienen una deuda con los argentinos que tiene que ver con el censo así que esto también lo tenemos que tener en cuenta pero vamos a hablar con un especialista porque ya que criticaba a los políticos que hablan por hablar este, sin ninguna responsabilidad de las barbaridades que dicen yo quiero hablar con alguien que sepa para no seguir hablando mal del INDEC por lo menos sin un fundamento más sólido que el que tengo aún y estamos en comunicación con Federico Tiberti eh, está en los Estados Unidos, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, si no me equivoco. Es argentino, máster y candidato doctoral en la Universidad de Princeton. Y es politólogo. Y justamente quisiera mm, que nos contara eh, qué opina acerca de esta decisión de manipular el cronograma de, de publicación de los datos del INDEC, porque vienen las elecciones, por la veda electoral. O sea que. Eh, como que el dato puede llegar a eh, cambiar lo que sería eh, el voto. Y bueno, de eso se trata la democracia, me parece. Pero bueno, que lo diga Tiberti, ¿Cómo está y María Luján Batallán, los saluda en el programa de Jorge Enríquez. ¿Qué tal, María Luján? Muchas gracias por el llamado y por el interés. Sí, justamente lo que le quería decir... Es, es le, le, lo que le quería consultar, ¿cómo ve esta decisión de manipular el cronograma electoral? ¿Se hace en otros lugares del mundo? ¿Es factible este, fijar eh, un, otra fecha de la inflación, o sea, de dar a conocer la inflación por un netamente por una medida netamente electoralista? ¿Sucede en algún lugar del no, mundo esto? no. No, verdaderamente no sucede, me parece una, una, una muy mala decisión que espero que sea revertida. Eh, realmente la, la confianza y las instituciones son dos cosas que son muy fácil, muy fáciles de destruir, muy difíciles de construir, y este gobierno arrancaba con una credibilidad bastante baja en lo que hacía las estadísticas públicas, dado sus antecedentes en, sus gobiernos, en los gobiernos pasados del mismo color político y venían haciendo un trabajo bastante bueno dentro de todo, digamos, en, en lo que hacía la, a la publicación de las estadísticas oficiales, en su, su credibilidad, y esto me parece que sería un paso atrás que, que espero que sea revertido, porque porque no tiene ningún sentido el, el argumento que, que, que ofrecen para defender la, la postergación de la publicación del índice de precios al consumidor, y de los otros índices, porque ya anunciaron que hay varios que serían sometidos a este mismo a este mismo tratamiento de, de veda electoral, si uno mira la legislación que estipula, que, que reglamenta las vedas electorales, lo que queda claro es que las, las cosas que no está permitido hacer son actos de gobierno o de proselirismo o de campaña. Pero la publicación de los datos oficiales del INDEC son, eh, digamos, son cosas... son acciones técnicas del gobierno, que no Ay. son actos de gobierno, y además están previstas por un cronograma que se anuncia con muchos meses de anticipación, y de ninguna manera son actos de proselitismo o campaña. Claro, si el dato de inflación tiene un, un, una consecuencia electoral, es por lo malo que es, pero no es porque sea un acto de campaña o de proselitismo, digamos. Entonces, me parece una muy mala decisión que que, de, que, que establece un precedente bastante feo de manipulación de los, digamos, de las de, de, de, de, de la metodología de, de publicación de estadísticas oficiales y, y que interrumpe un camino de normalización que mal que mal se venía teniendo eh, y espero que sea revisado. Estamos en comunicación también con el doctor Osvaldo Pérez San Martino y justamente Osvaldo ¿Cómo estás? Eh, hablando Hola. Con, ¿Cómo andás? Eh, ¿Qué tal María Luján? ¿Qué tal Federico? Una, realmente, ¿Qué tal, Paul? preocupadísima porque veo que hay algo que ya eh, me parece que se está alterando subrepticiamente lo que es eh, el código electoral. ¿Por qué lo digo? Porque... Tomar una medida de estas características, cuando encima también me parece que es una, eh, el no tener los datos reales del censo, también es una medida que altera lo que es eh, todo lo electoral, estaríamos eh, en, ante una violación de este tipo de cosas, porque... Esto es un dato que es una verdad, nada más. Es como decir, hoy llueve, la inflación claro, es claro. de tanto. Entonces, nosotros eh, alteramos eh, eso. ¿No es inconstitucional? Ustedes que son expertos les pido que me, me, me desasnen con esto. Evidentemente, como decía Federico, este gobierno que es un fracaso en todos los terrenos, si algo podía eh, señalar como positivo es que no había incurrido en las prácticas de los anteriores gobiernos kirchneristas en cuanto a la manipulación de las estadísticas, por lo menos de, no de manera muy grosera, pareciera que los índices de inflación que se dan este, mensualmente coinciden con lo de las principales consultoras, es decir, hasta ahora no había en eso ningún tipo de, de reproche. Eh, llama la atención ahora esta suerte de eh, procedilitismo a la inversa, porque ¿por qué no se da eh, este índice ahora?, y porque evidentemente va a ser muy malo, si fuera bueno lo darían. Entonces, como dice Federico, es un dato técnico, es una mera información. Lo que las reglas buscan evitar es que los gobiernos hagan propaganda de sí mismos con inauguraciones de obras, a todo trapo... Bueno, eh, lo de es, a todo trapo lo dejo por tu cuenta, se te cargó, no, porque el... obras obra, lo que son obras... No, no, pero, una oficina en Ezeiza va al presidente, me refiero, para una me refiero oficina... A lo que, me refiero, perdón, a lo que ha sido el propósito de, de estas reglas, que son de, de distinto tipo, eh, están destinadas a evitar lo que ha sido la práctica en la Argentina, eh, sobre todo en los gobiernos peronistas, pero no solamente en los gobiernos peronistas. Entonces... Esto es lo que se procura evitar, no que se brinde información como eh, veraz, técnica, como si vos dijiste muy bien el ejemplo, como si, si, si el, el servicio meteorológico informara que llueve o, o, o que no llueve. Eh, eso es, eh, es lo que eh, es evidente, evidentemente demasiado burdo. Ahora, yo, ya que estamos, eh, el, el, y que Federico conoce probablemente más eh, en, en, en el ámbito comparado, yo creo que eh, mencionaron la veda, ¿no? A mí la Veda en la Argentina me parece algo ya bastante anacrónico. Eh, tiene un tinte paternalista. No sé si en otros países se da de esta forma, por lo menos en Estados Unidos, que yo sepa, no. ¿Cómo lo ves, Federico? Bueno, sí. Eh, si me dejas agregar una grajea a todo tu sí. comentario recién, si no, te voy a, no puedo ni remotamente competir con la perspectiva de abogado de Osvaldo, pero incluso si uno lo mira más de la perspectiva política... O sea, difícilmente pueda creerse que la publicación del dato de inflación tenga un dato, un, un impacto electoral claro. más allá de que claro. resuena unas horas en los medios. La gente no va a sentir la inflación o dejar de sentirla porque el INDEC diga que es de 8%, Pero cuando va y compra un kilo de carne, o un poco de pan, o cuando se le llega la factura de la, de, de la luz eléctrica. Eh, es un, me parece un poco tonto creer que... Manipular el índice puede perseguir, digamos, adormecer la percepción de inflación. Lo mismo me parecía en los años en los que se hacía efectivamente desde el INDEC la, el, el manuseo del dato. Pero bueno, eh, yendo a la, a la, al punto comparado, sí, las vedas, eh, alguna vez leí algo sobre esto, realmente no es algo en lo que sea experto, pero pero es, es algo que varía mucho en el, en el mundo. Hay cierto consenso en la perspectiva comparada en que son instrumentos legales un poco vetustos, porque ahora que están las redes sociales y hay muchos mecanismos difíciles de, de monitorear y de, y de regular, eh, esto de que está prohibido, digamos, hablar de política, que es una especie de, de, de um, ayuno de política por unos días, una especie de, de encierro, de, en, de enclaustramiento, de reflexivo antes de la elección, que es más o menos lo que perseguía la ley, porque también implica... No, no consumir alcohol y otras sí, sí, cosas, sí, sí, sí. quedó, bueno, quedó sí. un poco vi, quedó un poco viejo en espíritu y en Estados Unidos, como bien vos decís, no hay casi nada, aunque a nivel local algunas pequeñas cosas hay, se, se cambian a un, hay, hay algunas cositas, como en algunos distritos se cierran las escuelas, en otros distritos se, se cierran algunos comercios, pero, pero hay tanta variedad a nivel local. No se expende no hay, alcohol, hay creo, como que acá, quedaron. ese día. En algunos lugares, en algunos ah. lugares. Sí, bueno, evidentemente eso está bien porque hay gente que vota en, y se ve que seguimos ¿no? con gente que vota bastante mal y tal vez esté alcoholizada, porque de la única manera que puedo pensar de que el populismo pueda <risa> continuar en esta república. Ahora una pregunta para los dos. Un dato que a mí me preocupa y que también está involucrado en el INDEC, es que no tenemos un dato certero respecto de lo que fue el censo. Por lo tanto, vamos a tener distritos donde hay gente que nunca perteneció al distrito, pero que está como que está en ese distrito cuando no es una verdad. Y esto también altera los votos en varios pueblos chicos. Y hoy veía en, en, en una zona muy chiquita donde hay 2.000 habitantes que también están muy preocupados porque dice, ahora de repente dicen en el censo que hay eh, este, alrededor de 3.000 habitantes, pero acá somos 2.000. ¿Se bueno, si, si, si, si, si Osvaldo me deja, tomo un poco la aposta, porque esto de los censos sí, es, sí, por es favor. algo que estuve, que estuve mirando con un, con un poco más de detalle. Yo me metí bastante en lo que fue el análisis del censo de 2010 y, y en comparación con el del 2022. Eh, definitivamente la, eh, la, la eventual manipulación de datos del censo, yo creo que existió en 2010, es algo gravísimo con, con importantes consecuencias de política pública, porque ha habido multitud de leyes y de, y de programas de política pública cuya definición misma decía, se le otorgará a cada distrito en función de la población estimada por INDEC. Y si esa población estimada por INDEC está distorsionada por la razón que sea, posiblemente política, pero puede ser otras eh, eso lleva a una asignación equivocada de recursos, sesgada, o sesgada incluso políticamente, y eso es un problema grave. He dicho eso... Para el tema electoral no lo veo tan, tan preocupante porque, eh, o al menos en lo que respecta a INDEC, porque el padrón electoral no lo elabora el INDEC, el padrón electoral lo elabora, lo elabora la justicia electoral y, y lleva carriles totalmente separados, digamos. Lleva, eh, según datos administrativos, del Estado, quién vive en cada distrito, a partir del dato de domicilio y no a partir del dato censal. Y llevan carriles separados. Entonces yo, el, el, digamos, la potencial distorsión que tenga el censo le veo consecuencias graves en otros en otros ámbitos, pero no necesariamente en el electorado. Sí, o sea, y la incidencia que puede llegar a tener esas mudanzas temporarias, tampoco acarrearían esos cambios de domicilio una una muestra de porcentajes elevados. Bueno, en, eh, necesar, eh, necesariamente siempre va a haber gente que no actualizó su domicilio, que quizás se fue a, a otra provincia. Yo, tengo un par de casos en mi familia, hay gente que se mudó a Buenos Aires a Ushuaia, y la primera elección que, que pasó después de eso estaban convocados a, citar, a, a votar en la provincia de Buenos Aires, obviamente no fueron, siempre se producen esas esas pequeñas esos pequeños errores porque la gente se muda, no necesariamente sí. lo reporta muy rápido, el Estado demora en procesarlo, pero más allá de eh, esos sí, casos... Sí, perdón, sí, fe, fe, fe, Federico y María Luana, bueno, sí hay una distorsión importante, pero que llevaría mucho tiempo eh, hablar, que tiene que ver con la población y lo electoral, es que no se ajusta eh, después del censo la representación de cada distrito, ¿no? Bueno, claro. importantísimo, eh, importantísimo. Es un, me faltó es un gran tema. Sí. Y, y la asignación es, la asignación eh, también de lo que es la parte económica, ¿no?, de cada distrito. Sí, bueno, sin sí. la, la, cine más lejos, la coparticipación de impuestos in, dentro de la provincia de Buenos Aires, que está definida por una cosa que se llama coeficiente, COD, coeficiente único de distribución eh, estaba hecha en función de la población de cada distrito y la sobrerepresentación de la población de La Matanza, que, se, que bueno, yo, eh, en base a ciertas investigaciones que, se, que estuvimos haciendo, estoy bastante convencido de que existió una sobrerepresentación de la población de La Matanza, perdón, una sobreestimación de la población de La Matanza, recibieron mucho más dinero por la coparticipación de impuestos que lo que les hubiera correspondido. Claro. Eh, Osvaldo. No sé cómo, no sé cómo estamos eh, de tiempo. Eh, sí, paráis. avanza. María. No, no, yo, yo les aviso cuando nos estemos por ir, ya que, ya que Ya que tenemos a, a un politólogo tan calificado que nos vea argentino, pero que nos vea además desde de, de, el exterior, yo quería preguntarle a Federico, que nos diera muy sintéticamente eh, su visión del proceso político actual en Argentina eh, y el proceso electoral que se viene. Eh, ¿Cómo, cómo lo estás viendo. Bueno, Argentina, digamos desde afuera, la tentación que está que está viendo, especialmente desde los analistas de nuevo internacionales, es y, y muchos locales también es esto de ver Argentina como eh, que está cayendo en el mismo riesgo de otras democracias de sí. apelar a opciones antisistema o por fuera de, la, de los sistemas de partidos tradicionales. Entonces eh, lo, la, la pregunta que se hace que nos hacemos muchos es hasta qué punto es real este, este crecimiento de, de las terceras opciones, en este caso la de mi ley, eh, en, qué, a, en qué medida esto se parece, es un espejo de los casos de Estados Unidos, de, de, de Brasil y de otros países que, que tuvieron estos crecimientos explosivos de opciones antisistema, eh, y, y bueno, o sea en Argentina, digamos, la, la elección desde hace ya seis años giran en torno, en torno directamente a, a problemas económicos y, y, y cada vez más esta calecita de un año bueno, un año malo, pasó a ser un año malo y un año peor y, y en qué medida los oficialismos se ven ya impedidos de, de, de poder ganar una elección por, por, por, esta, por esta digamos, esta mordaza económica cada vez más fuerte es es, es in, importante porque de repente Argentina pasa a ser un, un caso en el que los oficialismos no solo no pueden ganar, ni siquiera se pueden presentar a, a competir por la reelección. Y, y bueno, eh, siendo más de claro. lo concreto... Eh, sí. No, eh, eh, lo que veíamos me parece en los últimos años, y era un motivo de sorpresa, es que por ejemplo en América Latina había bastante estabilidad económica en muchos países y eh, una enorme inestabilidad política... Eh. Perú, por por, por un caso típico de Perú, emblemático. Claro, claro. Mientras que la Argentina tenía una enorme inestabilidad económica y una eh, cierta eh, estabilidad política en torno ahora a, a, a, a dos coaliciones o a una coalición y el peronismo, que no, no sé llamarlo coalición, este, que le aseguraba bueno alguna previsibilidad en lo político. Y pareciera, si estas encuestas están en lo cierto, que habrá que ver en cuál medida se traducen en lo el electoral que eso, eh, es, esa anomalía eh, podría perderse Sí, es verdad, era un interesante contraste ese de Argentina, porque es verdad que se mantenía una una, una especie de incipiente bipartidismo eh, bastante fuerte e incluso con alternancia porque se turnaron durante eh. do, tres administraciones pero bueno, digamos la, los sistemas de partidos y esto está súper estudiado no pueden persistir in, indemnes a indefinida cantidad de tiempo en problemas económicos, y esto fue así en Europa del Sur, esto fue así en, en Sudamérica eh, ¿Cuántos años de crisis consecutivos soporta este este incipiente sí. del partidismo sin, sin dar respuestas, digamos porque porque bueno el, uno una, un partido queda deslegitimado por una mala gestión, pasa al otro y le pasa lo mismo, pasa de nuevo al anterior y si le pasa lo mismo, bueno, es como que, que parece... Sí, el, el, el el bueno, la gente se el del sistema, ¿sí? ¿no? Que, que la gente claro, empieza a perder claro, la confianza claro. en el sistema democrático y sobre todo republicano. Bueno, eh, Tiberti, eh, sí. tiberti eh, eh, creo que te escucharon, y a vos también, Osvaldo, porque sí. en este momento acaban de dar marcha atrás a la medida del INDEC y la baña ah. se disculpó. O sea... Listo. Bueno, era lo que, hombre, ¿Habías bueno. pedido eso, Tiberti? Lo pedís, lo tenés. Nadie puede resistirse <risas> a los argumentos de Osvaldo y, bueno, lo celebro. Eh, lo celebro, me parece una buena decisión. Era, era, una, era, una, era una muy mala medida. Sí, eh, realmente, una, un desastre. Pero esto nos lleva justamente a este análisis que están haciendo ustedes y, ¿esto cómo repercute en lo electoral? Porque por lo menos para futuro vamos a tener una mirada muchísimo más amplia y muchísimo menos sesgada de los datos como en estos momentos eh, tenemos desde el INDEC, ¿no?, para todo. Sí, eh, afortunadamente eh, eh, el INDEC había sido algo de, de los pocos que no, que no empeoraron, ¿no? Que, que, que mantuvieron... Eh, esta es una anomalía la de hoy que bueno, por suerte corrigieron es otro papelón pero eh, eh, bueno A eh, ver Osvaldo, no, perdieron no, los datos no. del censo a, a, no, no, el censo no, el censo eso fue, no, ten, es, acá lo tenemos a quien eh, más estudió el tema y, y, y que lo denunció en su momento, no, por supuesto, no me refería solamente a estos datos de, de estos últimos años de esta gestión eh, referidos al INDEC, lo del censo eh, que se refiere Federico es de hace ya del censo de 2010, ¿no, Federico? Sí, sí, yo el censo de 2010... Es más, el censo que se hizo el año pasado, si bien tuvo algunas algunas demoras y eso es verdad, o sea, estaba previsto un calendario de difusión de, de, de los resultados que, que no se cumplió, eh, si bien eso es cierto, también, también es cierto que, y, y esto lo digo en pos de re, reconocerles algo bueno, también es cierto que los datos que sí publicaron permitieron revelar que el censo anterior hecho bajo una administración del mismo partido político había estado manipulado. Y esto me parece que si, en, en un contexto en el que hay tan pocas cosas destacables del gobierno actual, me parece un punto un punto a, a, a, a bueno a reconocer, eh, porque es verdad que, y también como decía Osvaldo, lo, las publicaciones más, más ordinarias del, del INDEC, los, las publicaciones... Eh, eh, regulares del índice de precios, los otros índices de de, de, de, los índices de intercambio comercial y la infinidad de índices que publica INDEC todos los meses, se respetó muy bien el calendario de publicación, siempre dieron en consonancia con las estimaciones privadas, cuando no dieron en consonancia con las estimaciones privadas, a veces incluso las superaron, para peor para el gobierno, eh, así que o sea, la, la, la verdad es que la gestión de INDEC arrancaba con una credibilidad en menos 100 y, y dentro de todo... Eh, dentro de todo habían hecho un trabajo aceptable y, y, y era era una pena, por, por así decirlo, en una vergüenza que lo estropearan a tan pocos meses del final con esta medida que por suerte revirtieron. Igual eh, en política me, mejor que nadie, eh, sabes que no se pueden revertir eh, las imágenes y esto eh, trazó una imagen bastante negativa respecto del... No, de, de, o sea, de, de, O sea, del bardo que hicieron el día de hoy, el mamarracho que hicieron, ya no se vuelve. Eh, no, no, en pero, política bueno, no hace, volvés. Que le hace una mancha más al tigre, ¿no? <risa> eh, eh, sí, estamos hablando a ver... Sí, eh, yo, eh, no, eh, eh, que, Valdo, vos. vos viste lo que ha sido hoy... Eh, ese tuit, no sé si fue de, de Aracre, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández eh, criticando muy duramente las políticas, de además así de del propio gobierno que él integraba hace pocos días, es decir hace estamos días, en una situación se hacer sí. no, claro, es decir eh, a mí siempre me disgustó eh, me disgustaron las declaraciones ¿sí? ahora si yo fuera él, por lo menos por lealtad hacia mi propio gobierno me mantendría callado por un tiempo, si carecen de la más mínima dignidad esta sí, es este gobierno nos está ofreciendo una de estas escenas, esta, de, estas escenas de, de teatro realmente, que no se pueden creer, o, o sea, no solo Aracri criticó al gobierno menos de una semana después de haberlo abandonado, sino que hoy Cecilia Moró y otros integrantes del gobierno prácticamente que están pidiendo que se lo investigue judicialmente a Aracri por un sí. presunto, no sé, triangulamiento de dinero, no sé bien de qué se trata la causa, una cosa increíble, o sea, hasta hace, hasta hace días estaban trabajando juntos, bueno, y esto no es la primera vez que pasa, con Guzmán pasó lo mismo, con Kulf pasó lo mismo, parece que es es una... Realmente son cosas que yo, yo al menos no tenía visto en, en toda mi vida. Y, y, vos, y vos como estudioso, eh, ya termino, me, me, me, me imagino que María sí. Luján me, me, me estará por cortar y hacerlo cuando quiera. No, eh, no, anda cerrando, de los, estamos viendo De, los, de los sistemas políticos, eh, eh, imagino eh, tu, tu estupor ante un presidencialismo en el que el, el ministro del Interior es opositor al presidente un presidencialismo peronista con semejante nivel de disfuncionalidad en, en la toma de decisiones es algo realmente inédito uno sabía que habían hecho en 2019 una coalición quizás un poco sobre extendida para, para maximizar su probabilidad de ganarle a Macri, pero uno no sabía o al menos yo no me imaginaba que iba a ser tan disfuncional en su en su forma de gobierno y, de, y en, sobre todo en la toma de decisiones y en la construcción de consensos internos a la coalición. Porque lo que antes eh, causaba escándalo, las críticas de Carrió o de Gerardo Morales a los aumentos de tarifas, son poca cosa en comparación con las cosas que vimos ahora. Eh, la, clases magistrales de, la, de vicepresidente denunciando las cosas que hace su ministro de Economía, ministro de Economía diciendo que los presidentes no... No, le, no no los acompañan las decisiones, presidentes diciendo que al Ministro de Economía no le atiende el teléfono al Presidente del Banco Central, y así y, o, o, o diputados diciendo que habría que meter preso al que hasta hace días era jefe de asesores, o sea, es realmente realmente insólito. Sí, y sobrevivimos ante todo esto igual, eh, así que yo realmente somos imbatibles, imbatibles creo. Eh, desde ya les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros. Bueno, Federico Tiberti, muchísimas gracias. No sé la diferencia horaria que tenemos este, en estos momentos. No, estás en Filadelfia. Oh, ah, estamos bien. En Filadelfia, sí. sí. Perfecto. Bueno, y seguiremos hablando porque tenemos muchos temas eh, y este año más que nunca, conociendo un año electoral que vamos a tener que abordar, Osvaldo es planta permanente de la casa, por lo tanto lo tenemos la semana próxima. Así que muchísimas gracias Federico Tiberti por estar con nosotros. Eh. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Osvaldo, chau, chau. ya viene Jorge en breve el próximo miércoles, o, no estará por teléfono presencialmente, pero bueno, ya lo tendremos nuevamente acá, de todo el raíz que ha hecho por Europa. Así y que... ya nos habremos olvidado de todo esto y habrá nuevos, nuevos hechos que, ten, que serán sí. motivo de análisis. Que, sí, Porque eh, la realidad es muy dinámica. Es demasiado dinámica y siempre uh -huh. de manera negativa. Lamentablemente, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, es sí, lo que hay. Es lo que hay. Lo bueno, que hay. te mando un abrazo, Osvaldo. Gracias. Igualmente, saludos, Hasta chau. chao. Bueno, y ya nos estamos yendo porque son 18:59 minutos, no nos queda eh, prácticamente nada. El próximo miércoles seguramente estará Jorge y nos va a contar un poco lo que va a suceder y por otro lado, eh, ya saben, por lo menos este... Esta idea de querer alterar un proceso electoral no dando los datos necesarios y correspondidos en el mes de mayo no va a suceder el día 12 de mayo va a estar en lo que desgraciadamente va a ser el índice de precios y la inflación y bueno veremos a ver cómo hacemos para sobrevivir un tiempo más. Nos encontramos el próximo miércoles a las 6 de la tarde entre ustedes y nosotros con Jorge Enríquez.